Realizamos un mural colaborativo en Padre. Ingresa en el enlace compartido por la seña, para eso haz un clic sobre el mismo. Vas a ver el mural colaborativo igual al de esta imagen. Haz clic sobre el lápiz para agregar tu aporte al mural. Va a aparecer la zona para que publiques donde puedes escribir tu nombre en el título, tu pregón o payada debajo, y en la lupita puedes buscar la imagen. Haz clic en el lápiz que aparece en la parte inferior, escribe tu nombre, en este caso yo escribo Bibi, ustedes escriben su nombre, agrego el pregón o payada. En la lupita hago clic para buscar la imagen que voy a incorporar a mi publicación. Escribo en la barra que se despliega, la descripción de la imagen que busco. En esta ocasión voy a buscar Pastelera de 1810. De las imágenes que me muestra, elijo la que más me guste. Me desplazo hacia abajo hasta que encuentro la imagen que es de mi agrado. Me gusta esta, elijo y ya listo, ya está mi publicación realizada en el mural colaborativo. Si no encuentras una imagen con la lupita que te guste, no te preocupes, las puedes buscar en Google o también puedes usar una imagen tuyo vestido de Epo. Te muestro otra forma en la que se pueden buscar. Para buscar otra imagen, ya no usando la lupita, vamos a abrir una pestaña nueva. Y escribo lo que quiero buscar, en este caso Aguatero de 1810. Hago clic en la opción de imágenes, busco entre todas las imágenes que me muestra y elijo la que sea de mi agrado. Una vez que la encuentro, clic derecho, guardar imagen com. Ahí selecciono en qué parte de mi computadora la voy a guardar, en este caso en imágenes, y en el nombre del archivo escribo aguatero, guardar, y ya tengo mi imagen guardada en la computadora. Vuelvo al mural y hago clic sobre la flechita que dice cargar. Selecciono, hago clic sobre imágenes, busco mi aguatero, clic sobre el mismo y elijo abrir. Tardo un segundito en cargar y listo. Ya tengo el aporte realizado en el mural en el mural. Esperamos sus aportes en el mural, señor Upe y Viva.